parte. A, a, hasta allá, entonces, en y caso estar de está una... demostrado que solo no se llega. Hay no no se llega solo, común. Lo importante no. es punt... No, que hay puntos en común que podemos como... Y Uy, sí, lo importante pero... es llegar. Lo importante llegar. No llega, llega déjate de, de eso. Vamos a escuchar no? a Fulvio Ureña ahora eh, con su tema del día. Bueno, hoy le hemos dado mucha dosis de política. Sí, sí, sí. Así que mi tema, eh, que quiero compartir con ustedes, está un poco eh, dividido, ¿verdad? Aunque sí tiene mucho que ver con lo que es la calidad del gasto y la política en la administración pública. Primero, yo quiero felicitar, si son así, ¿verdad?, las estadísticas, al Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué lo quiero felicitar? Porque hay que reconocer las cosas positivas. Me dice un resultado de los números que lleva el Ministerio de Salud Pública, que de octubre de 2018 a octubre de 2019 se redujeron las muertes maternas en un 31%. 33 mujeres menos murieron en ese lapso de tiempo. Y también me dice que un 25% de la muerte neonatal se redujeron, es decir, que 500 niños dejaron de morir en el mismo lapso de tiempo. Yo tengo mi reserva con los números porque yo fui testigo de visitar a un paciente con dengue en una clínica privada ya diagnosticada y un miembro del Ministerio de Salud Pública solicitándole al doctor de cabecera y a la clínica no divulgar esa estadística que estaba pasando dentro de esa clínica sobre paciente con dengue. Es decir, que estaban distorsionando la realidad de lo que estaba pasando. Por eso tengo mi reserva con esta estadística, con estos números. Pero si sucedió así... Los felicito siendo responsable porque tenemos que ir a mejorar. No así con lo que está pasando en educación. Observen lo siguiente. Yo quiero que Producción me ponga un enlace que envié donde hay unos niños de escuela y hay un señor que quiere regalarle algo a los niños, pero antes le hace algunas preguntas. Y lo que está pasando en educación es Totalmente bochornoso y penoso Escuchemos Audio ya, aquí Ahí estamos ya ¿Dónde está el grupo de aquí de Villamagante? ¿En qué curso están la mayoría? Cuatro, cuatro, tres, cuatro. Tres. Tercero, quinto, no, qué cuatro. Yo tengo una pelota aquí Que se la voy a regalar Ay, Al que ya. me diga Dime. Los tres padres de la patria Vamos a ver Yo. dímelo María Josefa patria, mi madre, mi padre, ¿Cómo es? Padre. ¿Quién más? Patria, mi mamá. Los tres padres de la patria, ¿cuáles son? Trujillo. Trujillo. ¿Quién más? Juan Pablo Duarte es uno. El principal. Trujillo no, no fue padre de la patria. ¿Quién más? María. ¿María quién? Josefa. María Josefa. ¿Y quién fue María Josefa? Josefa, María ¿Quién es esa? sé yo. ¿Quién más me dice? Los tres padres de la patria. ¿Cuáles? Ya eh, le sale. Los tres padres de la patria. los colón? ¿Caché? ¿Cuáles son los tres padres de la patria de República Dominicana? María. Eh. María. ¿Quién? María. María. ¿Y quién es María? Bueno. Díaz la vale. Eh Ey, pues, Yachi, ¿cómo pues, yo, pues, yo, pues, yo pues. le dejo la pelota a estos tigres? no soy mamá, Dios vale. Vale. Miren, señores. La realidad que ha pasado en estos últimos siete años, donde se está aplicando el 4% para la educación del Producto Interno Bruto, que no es la mitad del presupuesto, como lo dice Gonzalo. El penco. Sino es casi... <muchas> 900 mil millones de pesos en esos siete años. Casi un presupuesto nacional. Y el informe del Banco Mundial arroja resultado nefasto, resultado vergonzoso para nuestro país. A los 10 años, un niño debería saber leer y entender lo que está leyendo. A los 10 años. Ya ha pasado primero, segundo, tercero cuarto, a veces hasta quinto y sexto grado. Y en República Dominicana, el, de acuerdo al estudio, ¿verdad? El 80% tiene deficiencia en entender lo que leen. El 80%. Y el grado de escolaridad de mi país... El 80% de los niños de 10 años. De los niños. De 10 años. 10 años. Tiene deficiencia en entender lo que lee Y el grado de escolaridad de mi país precisamente es de cuarto grado precisamente ronda ahí en esa capacidad de un niño de 10 años entonces ¿qué me pueden a mí decir de la capacidad de discernimiento de entendimiento de contextualizar ideas que tiene el pueblo dominicano el 30% de los niños de República Dominicana es el promedio que tienen los niños de República Dominicana por debajo del promedio de América Latina y el Caribe. Es decir, que el promedio de América Latina y del Caribe, nuestros niños están 30% por debajo de ese promedio. Déjame preguntarte algo, escúchame. Cuando tú das el dato con relación a la, a la capacidad para leer de los niños de 10 años, ¿Dónde encontramos el problema y la solución? ¿Es un problema de Estado? ¿Es un problema de currículum? ¿Es un problema de, de educación? O sea, porque uh, hay diferentes patas que componen el sistema educativo de la República Dominicana. Entonces, ¿dónde tú visualizas eh, el problema básico y la solución de esto? Para que no sea solamente una información de ofrecer datos. ¿Qué, qué, ¿Quién falla? ¿Falla el profesor? falla el currículum, falla la DP, que está fallando ahí? De acuerdo a este estudio, falla el profesor, falla el currículum, falla el contenido de ese currículum, pero el profesor... Ahí y, falla también, era... y falla también el Estado por la corrupción. Ah bien, pero no aporte y la, la y la familia, falla la familia. Entonces, en tal, República ya. Dominicana, el 80% tiene deficiencia para entender lo que leen. El 80% de los niños tienen deficiencia, para entender lo que leen, Mira, creo que los eso padres, es nefasto, creo que los padres quizás en... lo están poniendo a leer cosas que todavía ellos no están en capacidad Exacto. de entender habría que revisar mm -hmm. cuáles son los conceptos porque, no, de no, otras no. cosas un niño de 10 años te sabe todo exacto, sí. por eso te estoy diciendo sí. porque es posible que si tú le pones a leer algo de reggaetón y de qué sé yo, que yo no tenga problemas para leerlo, no problema. porque ellos dicen María Josefa y lo que sé, demasiado rápido el problema con la inteligencia según está planteado por los de esto es que los niños tienen diferentes inteligencias, hay como siete tipos de inteligencia y es posible que a un niño no le estén explotando la capacidad que, que ¿Tú, tiene tú cada uno tú sabes que está fallando también, dime la alimentación. tenemos una llamadita. Buenos días. Buenos días. Pero se la bueno, no, no, no. Ahora te Adelante. Buenos días. Sí, buenas. Buenos eh, días. Eh, saludos a esta productores. Como Adelante. Yo, usted, lo que pasa, el problema no es educación, porque educación prácticamente a veces hace unos cursillos a los profesores con unos supervisores, eso depende de los profesores, eso depende del la ADP, el la ADP también le quita muchos días de clase también a estos niños, porque todo no puede ser tampoco no solamente el ministerio de educación, también la falta de días de educación que están dando. Ora, horas, niños. horas. Horas educativas. Por, por segundo lugar, también, hay que ver si esos son batallas. Y no son batallas, a veces los niños no están estudiando. Sí, sí es cierto. Es lo que parece. No, no, sí. eso no sí. es con, con ese, ese no es un batall. Ese no es un batall. ¿Cómo determinarlo? Es cierto. Eh, Gracias por tu el nombre, participación. Muy amable. Muy él menciona muy el nombre. Es que, lo, es que eh, por, eh, para poner un ejemplo, los 27 de febrero siempre se hacen actividades alusivas a la guerra de restauración, verdad, eh, de independencia más bien, eh, en, en agosto la restauración, y hay contacto eh, de los estudiantes con ese tipo de actividades. Y tú le preguntas o sea, qué se celebra y te dicen que es el carnaval bueno, el entonces, 27 en, de febrero. Por entonces, claro. hay una cuestión del maestro, que es el que tiene que instruirlo. Déjenme seguir Bastante bien él. están ganando Señores, ahora. Señores, miren, cuando estamos evaluando países de ingresos medios y ingresos altos, nuestro país tiene un 51% Por debajo del promedio De los países de ingreso medio Y e ingreso Tenemos otra llamadita de Fulvio, Hello buenos días weas. y Buenos días Buen día. buenos Adelante días. Sí, eh, Le voy a decir la realidad Mía uh -huh. Educación está así Y es por eso que lo que Ustedes, que nuestro gobernante Nuestro cívico nuestro, nuestro diputado Elegimos lo peor siempre a veces Elegimos lo peor porque no tenemos la educación para poder discernir de elegir. Ahí hay este problema básico de, de la conducción del país, que mientras la educación aquí, es como tú estabas diciendo, Fulvio, se gasta 900 mil millones de pesos eh, en algo que, que, que yo no entiendo cuando, por ejemplo, en pruebas nacionales, y esto te lo digo porque yo tengo cuatro hijos en la escuela, Fulvio, yo tengo cuatro hijos y, y el contenido de la prueba nacional no tiene que ver nada con lo que le dan clases. Eso lo he oído muchas, muchas veces. Años. No tiene que ver nada porque Así yo es. me metí a la computadora y le digo, pero ¿cómo es que los muchachos se van a examinar? Porque esto no tiene nada que ver con lo que ellos tienen en la mascota. Entonces, hay un divorcio entre el contenido y lo que se le da diario a los Sobre ADP, como el señor que llamó, le tengo mis respeto porque ADP sí tiene que ver pero no tiene, no tiene que ver nada con eso. Tiene y no tiene que ver. Lo que pasa es que los gobiernos, profesor, oiga, no fue la educación que usted recibió y que yo recibí, profesor. No fue. Usted se puede practicar de vale cuando nos daba clase a nosotros. Doña Flérida, es muy diferente que ahora. Ahora no hay ese criterio de enseñar, sino de, de, de dinero, de ganar dinero. Doctor. Esa es la verdad. Gracias por su... Y... Ok. Ok. Gracias por su sí, llamada, gracias que por su llamada. El amigo televidente que ahora hay mejor tecnología tenemos mayor acceso a la tecnología y por tanto eh, como decías Sócrates hay que tratar de explotar esas inteligencias que tienen nuestros estudiantes, identificando Pero espera, ahí te contradigo ahí escuelas. te contradigo, porque quienes tienen acceso a la tecnología la cuando los maestros Gonzalo, eh, minoría, por ejemplo, vamos a citarnos a la minoría, citar escuela de aquí al Politécnico, que minoría. se le llama Politécnico a la Padre Brea, la escuela Padre hebrea mm. que llevaron unas eh, computadoras, no sé hace cuántos años nunca la han utilizado, los maestros no, no saben utilizarla pero en casa hay un teléfono Lo, Aquí yo, no, yo pero puedo estar de manera aquí. Directa. En, cada, en cada hogar por lo menos hay tres o cuatro teléfonos de acuerdo a la a, entonces me hay acceso al a la tecnología okay. todo el mundo tiene tú un entiendes que la república digital se está aplicando no, no, a las escuelas sí digital, pero que el acceso a, eso, a la eso, tecnología eso es tiene que ver con miren, esto no, déjenme concluir el Giovanni el Satori. Yo pienso que la, la gente está reaccionando a lo que tú aportaste con relación a la capacidad sí, de, de, a de lectura ahí, y no, y por eso que debemos quedarnos ahí porque la gente está interesada sí, sí, en no, eso. Es a los que, es que va a fortalecer buenos adelante buenos A los funcionarios y a los políticos de aquí, de República Dominicana no le importa que, que los muchachos o los jóvenes aprendan simplemente van a llenarse sus bolsillos ellos y su familia y los de alrededor. Miren, cuando Gracias por su llamada. Cuando la analizamos los también. países pobres sí. ...y de medianos recursos... ...que por más ricos que nos quieran poner... ...nosotros estamos ahí... ...porque somos un país lleno de pobreza... ...todavía la FAO nos pone siete provincias... ...en extrema pobreza... ...en, en la vaina del progreso de, de, de 20 años... ...entonces... ...cuando analizamos esos países señores... ...y nos comparamos nosotros... ...cuando un niño termina la primaria... ...aquí en República Dominicana... ...el 53% de esos niños... No sabe leer y mucho menos interpretar un simple texto del que ha leído el 53% por de nuestros niños. Ahora, yo, yo te pregunto, en ese en ese análisis, porque el problema es que hay cosas que se reflejan y cosas que no. ¿Qué por ciento de los profesores que tuvieron esos niños saben leerlo e interpretarlo el texto? Bueno, ¿A ese análisis bueno no una gran cantidad se ¿A qué ese quema. dato no te va a salir? Bueno, eso es otro ¿Qué por ciento que que... de los profesores que, que forman a esos niños <ríe> llegaron ahí por un concurso de oposición? ¿Qué por ciento de los profesores que formaron a esos niños son sometidos a evaluaciones permanentes para mirar los resultados del aprendizaje o de la enseñanza que está teniendo esto con evidencia. Hay, una llamada. Llamada. Buenos hay una llamada. días. días. Adelante. Buenos días. Adelante. Adelante. Sí. Sí. Adelante. Yo, yo tengo una primita mía, está en tercero, bachiller, uh -huh. y yo le pregunté a ella que quién era Horacio Bate, y ella me dice que no sabe quién es Horacio Bate. ¿Que quién? Horacio, Horacio Bate. En tercero, bachiller. bachiller. Que ¿Y que no qué sabía, fue lo que respondió? Que no sabía. Que no sabía. Pero no solo, vámonos más, más cerca. Y no a, a, sabía quién era Horacio Bate, y, y, y ya casi va a salir del... De, de, Gracias por tu no, llamada bueno, hay, hay, hay No, pero escúchame sí. ¿Y cuántos ¿y cuánto profesores tú crees que saben quién fue Horacio Vázquez? Pero también hay aspectos Porque Horacio importante. Vázquez tampoco es un asunto del día pero a día Pero sí, el, el 27 de febrero hay un sí, El 27 de febrero Que te, Tú les preguntas y los que te dicen que es el carnaval sí, que pero, se celebra. Pero, pero señora, pero aquí no, se hizo un sondeo en la, en la universidad aquí, Donde se fue a preguntarle a, inclu, Incluyendo profesores y estudiantes De la universidad ¿Cuáles eran los elementos que, que constituyen el escudo? Y nadie pudo decir. La es gente va a la Biblia. La historia de nosotros o sea, es, que una es una historia una cuestión... poca publicitada. O sea, y sobre es todo para niños de esa edad. Entonces no hay, no hay una manera película, de que... Ejemplo, Ay, como, ha hecho oh, una película, no hay oye, de oye, manera de que lo sepa. Óyeme, pero hay una inversión. Hay una inversión del pueblo dominicano. Porque esos recursos del pueblo dominicano... De casi 900 mil millones de pesos, que ya en siete años tienen que verse resultados. Sí, y, sí, y sin embargo, no, la... no, eso no, eso es para corrupción. Lo que plantea corrupción es lo correcto, es que no ha sido documentada. Por ejemplo, la mayoría de eso es corrupción. Nunca, La mayoría de eso es corrupción. En el nuevo currículum educativo evidencia lo que dice la prueba de PISA. Nosotros nos quemamos en lectura, nos quemamos en ciencia, nos quemamos en, en matemáticas, matemática, nos quemamos en física, nos quemamos en naturales, con tanto bendito dinero del pueblo, señores. Entra y ahí. esta gente robándose lo que está... Porque hay corrupción desde la construcción de, de los planteles, la compra de los solares, hasta, hasta, hasta arriba. Mira, Fulvio, incluso y, y, hay. Y lleno de, de, de, de, de escritorio y, y personal por rumba. Hay y, personas... y tú tienes por cada estudiante como 15 gente Mira, tocada. hay personas que aprenden no. mejor viendo un video que leyendo. Claro y, esa, que y eso, eh, a, eso lo que, a lo que, a lo que se refería Zócate, es la claro, parte de, de, de la inteligencia, esas esas un, Giovanni... un, un punto importante que es, eso. también. Que el sentido cognitivo, la capacidad cognitiva de entrelazar las fibras del cerebro de análisis cognitivo, si no se alimenta desde el vientre de la madre con alimentación de calidad y seguimiento, y a los mismos niños, ese desarrollo cerebral que está en los primeros cinco años, sinceramente no se va a dar. La Giovanni tiene... Satori... Eh uno de los más destacados filósofos y sociólogos italianos escribió un libro que se llama El Homo Viden en ese libro y en ese análisis él plantea cómo el ser humano ha evolucionado en este sentido el ser humano antes era capaz de aprender escuchando las cosas que veía o leyéndolas y se ha producido una mutación en el ser humano donde el ser humano solamente o se ha dedicado ahora, ha mutado y aprende viendo. Por eso él dice que la televisión ha sustituido las otras herramientas de comunicación sí. como elemento de aprendizaje. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener pendiente en nuestros medios. Ya los niños no tienen la capacidad de aprender leyendo cosas. Los no niños lo ni que quiere. hacen es que juegan, sí. juegan, juegan, juegan. Y así es que aprenden. Por ejemplo, mis hijos han aprendido los colores, incluso han aprendido hasta inglés en, utilizando ¿Vado? YouTube. Y es hay un que, herramienta de aprendizaje Lo que pasa es que tenemos que identificar y Hay que dar importancia eh, el rol que juega la familia Y que juega el padre Exacto. dentro del hogar En la formación Mientras tanto entonces para qué necesitamos lo, lo, lo, lo, lo, El 4% de educación Y los miles de millones de bueno, todo, Tenemos que exigir de, de, de la, la que se nos sigan robando. Vamos tenemos nosotros a ver qué dice la gente eh, eh, A través de sí. Whatsapp Que dicen nuestros amigos televidentes Vamos a conectar con Whatsapp Whatsapp ahí está Darío Oleaga nos dice, ¿Eh? sí, a Sócrates que mire a la cámara. <risa> Continuamos con el 6315, dice, que tengan un buen inicio de semana, con un buen des desenvolvimiento. Bendiciones para ustedes, muchas gracias. Yolanda Santos de Pizacostura, buenos días Yolanda, gracias. Julio Mena nos escribe, es un, sal un honor saludarles, felicitar al licenciado. Sócrates Mercedes por el excelente manejo referente al tema Ahora bien, hay plazos fatales que deben de cumplirse Y la decisión final la tiene la Junta Central Electoral o el TCE en su defecto Abrazo, abrazo eh, Julio Mena, saludos Julio Saludos Julio, Saluda, Julio. gracias Julio eh, Nos escriben 74 eh, 7248 Buenos días, tengo un amigo que está en tercero de bachiller y no sabe cómo se llama eh, las tres carabelas de Cristóbal Colón <risa> Se parecen a las que decían los muchachitos por Gracias Darío Leaga sí, pero, También por su, pide su pide comentario la sobre mí Así ¿no? es eh, Darío Leaga. Vamos nosotros a ir a una breve pausa Para continuar interactuando con ustedes Y escuchando las diferentes pero usted, A nosotros hablando como lo loco ¿Cuál es la utilidad que tiene algún tipo de conocimiento? ¿De qué ustedes creen que sirven sí, saber quiénes fueron la Niña Latina y la Santa María? Bueno, es que la Es un conocimiento inútil Son las cosas que hay que cambiar